Una de las herramientas más potentes de DevOps es el instalador de gestor de contenidos. A través de ese sencillo formulario podemos configurar todas las opciones para el nuevo proyecto en cuestión de un minuto. Nombre del proyecto, metadescripción, metapalabras clave… También podemos añadir una serie de etiquetas personalizadas para clasificación interna… Desde aquí podemos directamente comprar un nombre de dominio, configurar la URL canónica o utilizar un subdominio DevOps para pruebas. El instalador de Joomla la permite instalar versiones oficiales con o sin contenido de demostración o paquetes personalizados que podamos haber preparado nosotros mismos o adquirido en proveedores de plantillas. También podemos instalar extensiones. Podemos elegirlas dentro de una lista de las más populares e interesantes o aportar nuestros propios paquetes. Además podemos cambiar las opciones de configuración de Joomla a valores que sean más adecuados para nuestro proyecto. Por defecto podemos habilitar las URLs SEO, las reglas de reescritura en htaccess pero también podemos añadir otras configuraciones, como el editor predeterminado del usuario administrador. Deepop también nos permite automatizar algunas de las tareas administrativas relacionadas con el alojamiento, como la gestión de cuentas de correo, para el webmaster, para el cliente o cualquier otra cuenta que necesitemos directamente desde aquí. Todas las cuentas se crean automáticamente con contraseñas aleatorias y todas las configuraciones necesarias. También podemos crear un aviso de página en construcción que se mostrará en la dirección del sitio de producción hasta que hagamos el primer lanzamiento. Se puede elegir una versión sencilla, una más avanzada o una personalizada que ya hemos preparado previamente. Para este ejemplo vamos a configurarla para que muestre una fecha de lanzamiento. Y por último tenemos los add-ons. Los addons son servicios externos para sitios web que nos pueden resultar útiles para cualquier proyecto, como Google Analytics, Google Webmaster Tools, que ahora se llama Search Console, u otros como Status Cake, un servicio que es parecido a Pindom para monitorizar sitios web. Aquí podemos crear automáticamente nuestras cuentas y configurar los parámetros de estos servicios. Por ejemplo, en el caso de Webmaster Tools, cuando creamos una nueva página la herramienta instala el fichero de validación y la valida automáticamente. Ahora pulsamos el botón de crear y en unos 30 o 40 segundos tendremos creado, instalado y configurado todo lo que necesitamos para ponernos directamente a trabajar. Algunos de los add-ons o alguna de las tareas podrían alargar un poco la instalación, dependiendo del estado de la conexión de red y cosas así, pero en unos 30 segundos más o menos debería estar todo listo para ponernos manos a la obra con nuestro proyecto. Ya lo tenemos. Podemos comprobar que nuestro nuevo sitio web está correctamente instalado y que todas las herramientas se han configurado de acuerdo a las instrucciones del formulario, como la página en construcción o los distintos add-ons. El proyecto está listo para empezar a desarrollarlo.